Ángela Torres, me tiene un poco aburrida estar aclarando que no pasa nada con Agustín. Punta del Este fue el marco en el que Ángela Torres, Flor Vigna, Thais Ripple, Agustín Casanova, Andrés Gil y Gabriel Gallichio estuvieron, para formar parte de la entrega de premio Los Más Vistos que entregó el diario El País de Uruguay. Risas, mimos y miradas cómplices, dejarían entrever en un video algo más que una simple amistad. Aguses de esos que dan buenos consejos y usan palabras sabias que hacen bien al corazón, escribió la actriz y cantante junto a una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que está junto al ex líder de Marama. La joven también publicó recuerdos del fin de semana junto a sus compañeros de elenco, y le dedicó más de un posteo al cantante, quien le retribuyó la gentileza. Pero en diálogo con primiciasya.com, la actriz Simona aclaró, diga lo que diga van a poner siempre lo que tengan ganas. En todos lados está saliendo cualquier cosa, así que es lo mismo. Es mentira todo lo que dicen, pero bueno ya lo aclaré un montón de veces y estoy un poco aburrida de aclararlo. No pasa nada.